Cabina, en cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. Dirección Valentín, el del de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección del, rey de la la del rey de la el rey de la cumbia. Colonial. ¿Qué